¿Esto empezó en el año? En el año. No lo sabemos bien. Pero lo que sí sabemos bien fue cuando llegaron los primeros invasores. Dicen los historiadores oficiales que nos vinieron a conquistar, pero más bien vinieron a depredarnos, a nidificarnos, a robarnos, a querer desaparecernos igual que los imperialistas de hoy. Y así como el amaranto, planta prohibida por los españoles, logró sobrevivir hasta nuestros días, Así nosotros, originarios de nuestros pueblos, decimos, habrán hollado nuestro suelo, habrán arrancado nuestras flores, pero lo que nunca lograron fue arrancar nuestras raíces, por eso hoy decimos presente. Nosotros venimos desde Tabasco, de la UACM, Pertenezco a la Asamblea de la Memoria de los Pueblos de Tlalpan. Reciban un saludo solidario y combativo de la sección 18 Democrática del Centro de Michoacán. Soy de Mexicali, Baja California, de la Escuela Universitaria de Teatro Popular. Yo soy de, de la Escuela de Artesanías del Instituto Nacional de Bellas de de de de Artes. Eh, Venimos nosotros de, de Monterrey. Somos 132 Michoacán. El colectivo Yo Soy 132 de Guadalajara, Jalisco. Y Atilco debe considerarse como el punto de inicio de un proceso. Este es el arranque de un proceso de organización y de movilización social. Efectivamente aquí estamos distintas organizaciones, individuos, colectivos, representativos de distintos sectores del país. Sin embargo hacen falta. Y hacen falta porque tuvieron, no tuvieron la capacidad para poder llegar hasta acá. Y no van a tener la capacidad para llegar hasta acá, pero hay que ir a escucharlos, hay que ir a consensarlos, hay que ir a construir con ellos. Están sumando sectores de la sociedad, organizaciones, eh, movimientos, luchas que anteriormente no estaban tan incluidas en, en lo que estaba sucediendo, al menos no eh, en el movimiento Yo Soy 132. Creo que es un parteaguas de aquí en adelante para eh, articular todas esas luchas. ¿Qué nos espera? ¿Qué viene? para este sexenio que viene para el siguiente, con el siguiente presidente al que están por elegir millones de mexicanos, por esa vía, no por la vía representativa, por la vía electoral. Y para nosotros, para este pueblo que sufrió todo el escarnio, toda la venganza, toda la hazaña de, de este sujeto, de Enrique Peña Nieto. Eh, nos queda bastante claro qué podría esperarle al pueblo de México. Y en ese sentido es como poco a poco lo que fue se fue convirtiendo en un llamado de alerta, en un llamado de, de, de no pasividad, en un llamado de que tenemos que, que, que, que recuperar nuestra dignidad y que tenemos que levantar la voz y por tanto tenemos mucho por hacer vemos una nueva generación, Yo Soy 132, encontrándose con organizaciones de tradición, organizaciones que están buscando un cambio sistémico desde hace tiempo y en especial están encontrando no solo con el emblema que fue reprimido en 2006, sino esencialmente con la resistencia indígena en defensa de la tierra, la resistencia campesina en defensa de los bienes naturales. Creo que eso es muy importante, que Yo Soy 132 al acudir a Huesca o al acudir a Tenco se está encontrando con las múltiples luchas, una infinidad, una pléyade de luchas que por todo el país están en defensa de la tierra, el territorio y los bienes naturales. Para la experiencia que ha vivido Atenco es un, una actitud y marca un referente tan importante y tan, tan fuerte como esa limpieza y esa claridad que tienen los estudiantes. Limpieza porque son jóvenes y no tienen eh, la, la malicia, tan solo tienen la claridad y la limpieza de decir esto es injusto. Sobre todo el conocimiento, justo es lo que se pretende hacer conocimiento del pasado y los estudiantes lo tienen. La se ha habido no solo mantener en la resistencia, como muchas más en todo el país, como los compañeros de Cherán o como las mismas comunidades zapatistas, sino porque Atenco ha sabido también acercarse a los movimientos sociales, encontrarse con ellos, de alguna manera ser un emblema de lucha para múltiples causas. ¿no? Nunca más un movimiento sectario, que todos los movimientos que se proclamen antisistémicos, contra el capitalismo, contra el neoliberalismo, contra todas las formas de represión, se tienen que sumar a ese movimiento que tiene que tener por definición, ser unitario.